Compañeros, Llevamos un mes liberando antenas y haciendo que Internet llegue con total libertad a miles de personas. Nuestro movimiento está creciendo y nuestras reivindicaciones cada vez tienen más seco en la sociedad. Incluso hay marcas que han empezado a apoyarnos. Hoy Watch Dogs se une a nuestra lucha. Un juego de Ubisoft en el que el protagonista utiliza todo el poder de la red para luchar por una causa justa. Gracias a ello seguiremos teniendo wifi durante más tiempo en nuestras plazas. Y nosotros vamos a agradecérselo dándoles toda la visibilidad posible.